¿Qué es lo que sale realmente mejor, más barato? La casa de un piso o de dos. Sí, si lo vemos por el tamaño, vamos a pensar que yo pongo una piedra grande en el piso y sobre esa piedra apoyo la casa. Si hago la casa de un solo nivel, yo voy a usar que todos los ambientes pisen esa piedra. Por ende, esa piedra va a ser de 100 metros. Sin embargo, si hago, si hago la casa de dos niveles, en vez de ser una piedra... Es decir, vas a una piedra de 50, donde se apoyan piso 1 piso 2. Y ahí es donde baja el precio. Muy bien, la gran pregunta es decir, si voy a hacer una casa campestre, moderna, ¿qué sale más barato? hacer una casa de un piso o hacer una casa de dos? Muchas veces podemos entender que es lo mismo. Otras veces podemos entender que es la de una o que es la de dos. ¿Y cómo yo lo volteo a ver? vamos a entenderlo de esta manera, el material más caro en la construcción de una casa, ¿cuál es? el acero, en la medida que yo bajo la proporción de acero, con esa medida va a bajar el precio, entonces vamos a pensarlo así, si yo quiero hacer una casa de 100 metros, ok, 100 metros, 10 por 10, yo tengo que hacer en el terreno una piedra donde apoyar la casa, sobre esa piedra yo voy a levantar las paredes y se va a distribuir todo el ambiente de la casa. O sea, que esa piedra debe tener, si la hago de un solo piso, debe tener 100 metros. Sin embargo, cuando yo hago la casa de dos niveles, la piedra no va a ser de 100 metros, sino que la voy a hacer a la mitad, de 50 metros, porque voy a apoyar en un primer piso... 50 metros y en un segundo piso 50 más. O sea, que voy a distribuir esos 100 metros en dos niveles. Por ende, ojo, la piedra que iba a implantar la zapata, la fundación, en vez de ser de 100, va a ser de 50. Y al ser de 50 baja la cantidad de acero. Y por ende baja el precio. Entonces lo que estamos haciendo es hacer una huella de implantación más pequeña de manera que el precio baje. Y también el área de roof del techo también baje porque lo que está pasando es que el techo del primer piso viene siendo el piso del segundo y el segundo que tiene roof o sea que bajamos un 50% el roof y bajamos un 50% también la zapata los cimientos, entonces esto es lo que logra mejor precio, esto es muy, muy bueno porque también siguiendo ese mismo ejercicio podemos llevar la casa a un tercer piso y mejorar el precio en conclusión en el 90% de los casos, las casas que se hacen en dos niveles Van a salir a mejor precio Porque estamos reduciendo la huella de implantación Reduciendo la piedra o zapata donde nos vamos a apoyar la edificación Y eso hace que mejore el precio Yo soy el arquitecto Calderón, especialista en diseño y construcción Me pueden escribir sus comentarios ahora a nuestro canal de YouTube Y también pueden escribir a nuestro WhatsApp ¿Entendió verdad? no ¿O me están grabando por blooper? Yo sé que es un blooper porque hace rato el otro quedó muy bien no, entra <ríe> de no, no, cámara no, el otro fue de verdad Sí. muy bien yo estoy seguro que ustedes acabando de oír esta historia conocen a alguien a un familiar a un amigo a un conocido que está pasando por una situación similar yo le pido que por favor les compartan este contenido porque quizás esto le puede ayudar, quizás estas orientaciones lo pueden sacar a esa persona, a ese amigo, a ese conocido de ese estrés y quizás él pueda encontrar el camino más conveniente para solucionar esta situación.